Bueno ¿qué tal queridos amigos, bienvenidos a este espacio de Dexo Divina en este día. Vamos a darle gracias a Dios comenzando nuestra oración en este momento que el Señor nos permite vivir, pongámonos en la presencia de Dios, invoquemos la asistencia del Espíritu de Dios, que sea su Santo Espíritu el que nos acompañe, que nos guíe. Este rato que vamos a estar aquí meditando la palabra, en tus manos Señor nos ponemos, guíanos, llénanos de tu gracia y tu sabiduría, Amén. Vamos a meditar hoy queridos hermanos el Evangelio de San Lucas, un sábado fue Jesús a comer en casa de su jefe y ellos se pusieron a observar, al ver que los invitados acogían los mejores puestos, Jesús hizo esta sugerencia, cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el puesto de honor porque puede haber otro invitado de más categoría que tú, y al llegar aquel invitado, a los dos pueden pedirte que le el puesto al otro. Entonces tendrías que pasar al último y pasar a vergüenza y a ocupar el último puesto. Cuando te inviten siéntate más bien en el último puesto, así cuando llegue el que te invitó te dirá amigo, ven a sentarte más cerca, entonces que hagas muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y al que lo habían invitado le dijo, cuando des un banquete, una comida, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos, porque luego ellos irán a hacer lo mismo y te van a invitar a ti. Y esa será tu recompensa, cuando des un banquete, invita a los pobres, los viciados, los pocos, los ciegos. Serás de, serás de veras feliz, porque como ellos no tienen con qué pagarte, te lo pagará Dios en la resurrección de los justos palabra del Señor, bueno mis queridos hermanos este es el texto con el que vamos a hacer nuestra red de esta noche, vamos a buscar la biblia, el pasaje, la escritura y nos vamos a disponer entonces para meditar ese texto, con la biblia en la mano por favor y vamos a hacer nuestro primer paso, la lectura, yo quiero invitarlos para que cada uno al texto de la Biblia, repito el texto, San Lucas 14 capítulo, versículo 1 luego del 7 al capítulo vamos a buscar cada uno de nuestra Biblia en este primer paso, la lectura Bueno, entonces pues vamos cada uno por favor con su Biblia Yo tengo en este momento este folleto de Minutos de Amor Tengo también aquí la Biblia para este primer momento la, la lección, la lectura ¿Qué dice el texto? Cada uno por favor vamos a leer el texto El texto nos pone frente a una boda, a una fiesta Jesús es un invitado y se da cuenta que la gente quiere ocupar los primeros puestos, los primeros lugares. Y entonces Jesús aprovecha esta oportunidad para pues, dar como algunas indicaciones. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice literalmente el texto? Que cuando se dé un banquete y lo inviten, ocupen los puestos de atrás. Eso dice el texto y luego si es necesario pues que lo pasen adelante, porque pronto toca pasar a la que lo echen para atrás, eso dice es el texto, vamos a mirar los otros textos del libro Eclesiástico Hijo mío, si eres rico, procede con modestia y te querrán más que cuando dando muchos regalos, cuando más grande seas, más debes humillarte y así agradarás a Dios, porque es grande pues el poder del Señor, pero son los humildes quienes lo glorifican. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues en él ha echado raíz en la maldad. El sabe entiende los dichos de los sabios Para el que sabe escuchar, la sabiduría es un placer. Bueno mis queridos hermanos, entonces, el Evangelio, la primera lectura, miremos un poquito la segunda lectura, Hebreos capítulo 12. Hermanos, para acercarse a Dios, ustedes no fueron como hebreos en el Sinaí, a un monte material que en llamas, rodeado de varrones entre la oscuridad y la tormenta, ni escucharon el sonido de una, tormenta, de una trompeta ni aquel clamor que los aterrizó, tanto que al oírlo pidieron que no les siguiera hablando de Ustedes vinieron a la confesión a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a las incontables legiones de ángeles y en fiesta, a la iglesia de los primogénitos, que tienen su nombre inscrito en el cielo. Vinieron a presentarse al juez universal que es Dios, a los espíritus de los justos que ya coronaron la carrera y al Mediador de la Nueva alianza. estamos en el primer momento que es la lectura del texto, quiero invitarlo nuevamente para que volvamos la, al Evangelio, San Lucas capítulo 14, vamos otra vez a leer ese texto ¿no? y nos vamos a ubicar en una fiesta los invitados que van llegando, Jesús que mirando ese detalle le dice a esta gente que no ocupe los primeros lugares, que no lo ocupa el y después pasar. Este pasaje, esta palabra, este domingo, nos está invitando a ser humildes, mis queridos hermanos. Entonces nos llenamos de tantas cosas, títulos, cargos, cosas, y se nos olvida la humildad, queremos llamar la atención. ¿Qué dice el texto? Es lo primero. Yo quiero invitarlo para que, piense un momento, ¿cuál es la frase que resuena en su cabeza en este momento? De todo lo que se ha leído, ¿qué resuena en su cabeza? Pasamos al segundo momento, la meditación. Respondemos a la pregunta ¿Qué me dice Dios a mí? Pues esta palabra, queridos hermanos, es un llamado fuerte a ser humildes, a no ocupar los primeros lugares, más bien hacernos atrás. También hay que reconocer que los hermanos eh, se nos llenamos de falsas humildades y entonces nuestra vida se nos llena de apariencia. Aquí tenemos que ser equilibrados, ni tanto que a veces nos negamos, no reconocemos nuestras cualidades y a veces también nos hacemos tan vanidosos, tan ponentes que nos volvemos canciones, el justo me ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué le está diciendo Dios a usted hoy? Tercer paso ¿Qué le digo yo a Dios? Amado Señor, en este momento quiero pedirte perdón por todos mis momentos en que me he dejado llevar de, de la fuerza un cargo, de una responsabilidad y hoy he escuchado esta palabra que me invita a ser humilde, a morir precisamente, a aparecer, enséñame Señor a ser humilde. ¿Qué le dice Dios a usted hoy? Cuarto paso, la contemplación. Quiero invitarlo para que hagamos esta oración. Esta oracióncita que me cuenta en este proyecto que me parece tan, tan bonita. Oh Dios, ayúdenos a ser humildes. Ayúdanos a morir. Si cada día me dedicara a moldear mi corazón conforme al tuyo, pronto ya no habría más espacio en él para odiar a nadie. Quisiera repetir con ilusión en cada instante esta sincera vocación. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Es contra toda lógica del mundo, si pues es la lógica de Dios, el que se humille a sí mismo será engrandecido. A quien te golpee una mejilla, coloca a la otra. Amén a sus enemigos. Al que, diga, al que te diga tonto, se hace reo de justicia. Perdona los pecados, hijo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado Señor, en tus manos me pongo. Delante de tu inmenso amor, que no busco cosa de salir ni nada, sino solamente amar morir por nosotros. Amén. Vamos al quinto paso de este ejercicio, de este día. ¿Cómo vivenciar esta palabra? ¿A qué podría morir? ¿A qué debo morir? ¿Qué acto de humildad podría hacer para no llevarte el impulso de la humanidad? Pensemos qué podríamos ofrecer, a nosotros? ¿Qué acto de humildad podría ser? Vamos a pedirle a María Santísima, mis queridos hermanos, que nos enseñe a ser humildes. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, que haber compartido con ustedes este espacio de oración con la Palabra. Pidámosle al Señor que esta Palabra siga resonando en nuestros oídos. Que el próximo domingo cuando nos acerquemos a la Eucaristía, esta Palabra ya resuelve y mella en nosotros. Y que la lección que el Señor nos quiere dar, se haga vida, se ponga en práctica. Queridos hermanos, que el Señor nos guarde, nos protege lo que Un abrazo para todos.